Número 1: Instalación de CPC Telera. Hemos intentado instalar CPC Telera en Windows de maneras extrañas, exóticas y diversas. Hemos eh, instalado CPC Telera la 1.4.2 estable más de una vez. ¿vale? Muchos habéis ido al manual y os habéis puesto, en vez de ver el vídeo, que es el que es el vídeo número 2, en el que ponía instalar CPC Telera 1.5 de Branch. Si os bajáis la 1.4.2, con la 1.4.2 se pueden hacer muchas cosas, pero está tres años desactualizada. Entonces, claro, o sea, tres años menos de características, lo vais a echar de menos. ¿Vale? En particular, ni siquiera tenéis el menos A para crear un proyecto de ensamblador. vale. Se, se puede crear, no es por, solo es una plantilla, quiero decir, copia una plantilla, con lo cual podríais crear uno de C, borrar el punto C y poner un punto S y escribirlo vosotros, y ya está, no necesita más. Pero no tenéis el menos A. Vale, CPC Telera, hay que instalar la 1.5 Development Branch, ¿vale? Tenéis el vídeo. Lo mejor es instalarla, como dice el vídeo, haciendo un clon, ¿vale? Con git clon y luego después cambiando la rama para pasar a la rama de development. ¿Por qué es lo mejor? Porque durante el curso puede que hayan actualizaciones de CPC Telera, si hay actualizaciones de CPC Telera y se añaden cosas nuevas, a lo mejor queréis usarlas. Y si queréis usarlas, se puede hacer un git pull y volver a hacer un setup. Y ya está. Y las tenéis. ¿Vale? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, CPC Telera solamente funciona en Bash. Muchos os habéis instalado Manjaro y la Manjaro actual, en distintas versiones, viene... Con ZSH como shell intérprete de comandos. Así que cuando abréis un terminal, os sale esos colorines super guays que ponen como una flechita con varios colores para cada directorio y tal. Esto es ZSH. Que ZSH está muy bien. Y por eso lo han cambiado. No es que ZSH esté mal. Lo que pasa es que CPC Telera, todos sus scripts, están hechos en Bash. ¿Puede que funcione en ZSH? Con alguna adaptación porque, por ejemplo, el, va, eh, modifica el profile de bash para poneros la ruta de los comandos. Por eso en ZSH no sale cuando ponéis cpct e intentáis al tabulador. Porque no ha cambiado el profile del sistema de ZSH y entonces no sale. Pero no está probada en ZSH. Así es que es posible que algunos comandos que son scripts, cuando se ejecuten en ZSH no funcionen porque están hechos para bash. Recomendación, instaláis bash pedirle a Pacman que os instale bash y cuando estáis en el terminal ponéis bash. Ya está. Y eso os abre un terminal bash. Listo, a partir de ahí cpct y ya está. Y todo funciona con normalidad, ¿vale? Yo no hace falta que lo haga porque mi terminal ya es bash. Otra opción si no queréis estar escribiendo bash todo el rato, bash, bash, bash, cada vez que uno entra. Yo no me he acordado de poner bash podéis ejecutar una orden que se llama change shell cambiar el shell que es chsh change shell vale entonces esto permite cambiar el intérprete de comandos el shell por defecto le dais os pedirá vuestra contraseña la ponéis y dice cuál es el nuevo intérprete de órdenes y le ponéis la ruta y todos los intérpretes de órdenes los shell están en bin Así es que simplemente os saldrá aquí barra bin ZSH, que es el que tendréis, pues ponéis barra bin barra bash. Sí, siempre gusta cuando se dice esto. Barra bin barra bash, suena muy bien, ¿vale? Dice que no se ha cambiado porque es el mismo que tenía, lógicamente, pero en vuestro caso se cambiará a bash, y a partir de ahí cuando abráis el terminal saldrá bash, ¿vale? Otra cosa que yo recomiendo es este terminal de comandos que uso yo, el emulador de terminal, no el shell, que es esta ventanita que se llama Terminator, ¿vale? Viene muy bien, porque en Terminator se pueden hacer cosas como esta, y se pueden abrir varios terminales en un momentito, cambiar de un terminal a otro con, el, con las teclas del teclado, poner un terminal, como veis, en más tamaño, otro en distinto tamaño, eh, vale, no me está yendo, ahora sí, ¿vale? entonces puede tener una abierta, varias ventanitas de terminal, y esto sin contar que se pueden abrir en pestañas también, ¿vale? Entonces yo puedo abrir una pestaña y puedo tener una pestaña con este layout y otra pestaña sin este layout, lo cual es muy cómodo cuando uno necesita abrir varios terminales, ¿vale? Y habéis visto que si se aprende uno los accesos de teclado, no he, no he tocado el ratón, clic, clic, clic, clic, cambio de uno a otro y no estoy usando el ratón siquiera, ¿vale? Eso es rapidísimo, por eso lo recomiendo. Bien, ahora que hemos resuelto Bash y tal, otra de las cosas. Cuando instaláis CPC telera, a algunos os ha pasado que intentáis poner CPCT y le dais al tabulador y no sale nada. Si está recién instalado, en el mensajito de instalación pone que hay que reiniciar el terminal, porque si no reiniciamos el terminal no se vuelve a establecer la configuración con lo que se ha cambiado en el perfil para que la variable path apunte a la carpeta de CPC telera. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que os ha pasado a muchos es con cpct WinApe. Con cpct WinApe, algunos, lo que os ha pasado es que le habéis puesto a instalar, le habéis dicho que ya teníais instalado WinApe, os pide la ruta, ponéis la ruta, pero no está bien, y luego después cuando ponéis cpct WinApe no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya no está apuntando a donde debe. Y decís, bueno, pero es que ahora ya no funciona cpct WinApe. Esto os puede pasar con cpct WinApe y con CPCTRVM RVM que hacen lo mismo. Ambos, cuando no tienen configuración inicial, os salen las preguntas estas de ¿quieres descargar WinApe? ¿lo tienes ya instalado? Pero cuando eso lo respondéis, os crea un fichero de configuración y a partir de ahí lo usa. Si queréis que cpct WinApe o CPCTRVM RVM os vuelvan a pedir la configuración, hay que borrar el fichero de configuración. ¿Dónde está ese fichero? Se hace así. Me voy a la carpeta de CPC-Telera, que la carpeta de CPC-Telera tiene una variable de entorno como esta, $cpctpath, que yo le voy, pongo cdcpctpath y ya estoy en la carpeta de CPC-Telera. Dentro de la carpeta de CPC-Telera, si hago un LS, hay una carpeta llamada tools. ¿vale? Entro en tools y aquí dentro hay una llamada scripts que es donde están cpct win y cpct-rvm, porque son scripts. Así que entro en la carpeta scripts, pongo ls y ahí están los scripts que empiezan por cpct. cpct win rvm Si sí, veis, ahí no hay ningún ficherito que parezca de configuración, pero es porque es un fichero oculto. En Linux, los ficheros que empiezan en su nombre con un punto delante son ficheros ocultos. Si yo hago ls-la, o mejor, si lo hago solo con para que no sea eso, salen todos, incluidos los ocultos, que son punto, punto, punto. El fichero punto, punto, es un fichero oculto porque empieza en punto y se refiere al directorio anterior. Y el fichero punto, a secas, es oculto porque empieza por punto y se refiere al directorio actual. ¿Vale? Por eso podéis poner de punto, punto y se va al anterior. ¿Vale? Es un fichero. Bien, aquí veis que hay el, el gitignore de toda la vida y cpct-rvm-config. Cpct Le voy a hacer un cat para que veáis lo que contiene cpct-win-ape-config Y veréis que es un ficherito donde hay un comentario y aquí simplemente tiene una variable que pues se llama WAP, ¿vale? Y que tiene la ruta de WinApe. Es decir, podríais incluso modificarlo a mano, cambiéis la ruta y ya está. Y eso, si apunta a donde está el WinApe, funciona. Pero si queréis la configuración, lo podéis borrar. Si borráis este fichero y volvéis a lanzar cpct -win yo en vez de borrarlo, lo voy a cpct-win-ape-config, lo voy a llamar cpct -win config all, por ejemplo, y ahora si llamo a cpctwinape, veréis que me vuelve a pedir la configuración, ¿vale? Con lo cual le puedo decir, no lo tengo, descárgatelo, configúralo, todo ese tipo de cosas. ¿Vale?